¿Qué tal amigos de Aldía? Nos encontramos desde los exteriores de la oficina. Retomamos la transmisión. La víctima pues, ha sido identificada como eh, Kenek Marcos Ibarra Cerezo, un joven de 21 años de edad, oriundo de acá, del Cantón Quevedo. Ustedes pueden ver en estos momentos, en las imágenes, estamos presentando eh, la fotografía del joven Kenneth, eh, quien ha sido pues encontrado sin vida en el interior de varios sacos. Su cabeza fue también dejada en otros sitio. Según reportes policiales, el hecho se registró a eso de las 6 y 32 de la mañana de este día martes 13 de septiembre. Eh, los moradores de la parroquia Venus del Río Quevedo, al salir a hacer sus actividades a esa hora, como comprar el pan para el desayuno, otros a dejar a sus hijos en instituciones educativas, se encontraron con los sacos botados en, en la calle. Eso les llamó la atención, pues generalmente el carro de la basura pasa a tempranas horas, por lo cual no debería haber bultos en la zona. Eh, la curiosidad hizo que algunos de ellos se acercaran hasta los bultos para tratar de abrirlos, verificando que en su interior habían restos humanos. Esta situación hizo que llamaran al 911 para que de inmediato derivaran a los elementos policiales, llegando hasta la zona y constatando que efectivamente se trataban de restos humanos. Es allí pues, que llega criminalística. ...y verifica que estaban divididos en tres partes... ...los restos humanos fueron divididos en tres partes... ...vamos a, a contarles en qué zonas específicas... ...fueron encontrados los bultos... ...según el reporte policial... Eh, ...mencionan que la primera escena... ...fue encontrada en la calle primero de agosto... ...y el hoy al faro. ...allí pues estaba una funda plástica con restos humanos... ...la segunda escena estaba en la calle también... ...primero de agosto y Rosita Paredes... ...es decir, un poco más adelante... Y la tercera escena estaba en la calle Primero de Agosto y Francisco Cumbicus. Allí, en ese lugar, fue encontrada la cabeza de Kenek Ibarra. Ya la Policía Nacional, al realizar los respectivos eh, registros, habrían encontrado también documentación que relacionan los, los restos hallados al joven Kennek Ibarra. Kenneth Ibarra es el joven que tenemos en estos momentos en la pantalla. Sus familiares ya han llegado también hasta acá al Cantón Quevedo, específicamente a la morgue. Ellos son oriundos de aquí, de la ciudad. Se sorprendieron en la mañana cuando llegaron hasta su domicilio a contarles que el cuerpo de Kennek había sido encontrado sin vida. Vamos a dialogar con ellos, pero esperamos también la comprensión de todos ustedes, dado que por el hecho violento que se ha registrado, ellos han pedido que no se coloque el rostro de ninguna de las personas. Vamos a conversar pues hasta cuándo lo vieron. ¿Hasta cuándo vieron a que ustedes? Bueno, yo la verdad es que no, no lo he visto, pero sí me informaron que lo habían visto hasta la, ayer, hasta las 11 de la mañana, que subió un taxi y de ahí no, no sabemos más. Hasta hoy que nos enteramos que lo han dejado descuartizado, porque la palabra descuartizado. Sí. Ah, ¿Kennig era casado, soltero? Era soltero. No tenía hijos, ¿no? no. Él estaba estudiando, trabajando. La verdad es que no. No, no, no estaba haciendo nada por el momento, no. Pero eh, lo, de acuerdo a los moradores del sector era una persona tranquila también. O sea, sí, como, casi como todo muchacho, porque a veces tienen su, sus buenas amistades, sus malas amistades, pues la verdad es que no sabemos, la realidad no la sabemos. Solamente la sabe él, la supo y se la llevó él. Porque del resto, de nosotros sabemos que los padres, pues a veces confiamos en nuestros hijos, ellos salen y no sabemos que, que luego lo que vaya a suceder. Pero bueno, lamentablemente ha sucedido esto y bueno, esperemos que, que los papás estén fuertes, porque es un dolor tan grande, pérdida que hemos tenido en este año, la pérdida de mi mamá, mi esposo, mi hijo también tuvo un accidente, ahora mi sobrino... Y solamente Dios es el único que nos puede ayudar con la fortaleza que tenemos y la fe en Él, nada más. Así es. Bueno, ahora se espera que aquí en la morgue se realice la autopsia de, de Kenneth. Ya han traído ustedes la documentación. ¿Y qué se espera posterior a esto? A que se le pueda hacer la, la, la autopsia y poder, eh, o sea, lo que corresponde, sepultarlo de una. Porque la verdad es que con estos casos que están pasando no, no hay como eh, darle una cristiana velación exactamente. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Y ojalá Dios permita que se pueda hacer algo rápido porque parece ser que, que falta algo de, de extremidades todavía, entonces estamos esperando eso. Gracias, disculpará usted. Bueno, amigos de aldia.com.es, como les hemos informado, estamos desde los exteriores de la oficina técnica forense, donde ya están los restos ingresados del joven Kenek Ibarra, un joven de 21 años, oriundo de acá del Cantón Quevedo, vivía en la parroquia Venus del Rey Quevedo, lugar pues donde sus restos fueron abandonados. Nos mencionaban también los familiares hace pocos minutos que eh, la cabeza fue botada diagonal a la vivienda de Kenec, o sea, presumen por los rastros que habrían encontrado que la cabeza ha sido arrastrada varios metros y fue dejada abandonada diagonal a la vivienda del joven Kenec Ibarra, allí en la parroquia Venus del río Quevedo. Eh...